Uno acabar mucho! ¡Puedo uno mucho! uno acabar uno ¡Puedo Show, puro show, puro chamusho, puro chamusho, puro chamusho, puro chamusho, puro chamusho, puro socorro. -oh. Me trajiste pena me prometiste progreso y no veo que suceda eso no no hoy en las calles duelen hoy en las calles hay balas hoy te canto como siempre en las buenas y en las malas que dice puro chamucho puro chamucho puro chamucho puro chamucho puro chamucho puro chamucho sos vos caz, caz, caz, caz. Chamuyo, puro chamuyo, puro chamuyo, puro chamuyo, puro chamuyo, puro chamuyo, so soso. Yo quiero que venga el día, bien que llegue al poder alguien sabio Que corte bien la torta y que no afane ni un centavo Hasta este gran pueblo de suelo rico pero pobre De gente buena y noble pero siempre maltratada ¿Qué dice? Puro chamuyo, puro chamuyo, puro chamuyo Puro chamuyo, puro chamuyo, puro chamuyo sos oh, oh, oh. Chabullo, puro chamucho, puro chamucho, puro chamucho, puro chamucho, puro chamucho, puro chamucho, so, so Beta. Las alimanias ya se acercan al corral Nos alimentan con las vigas del festín Ya no ves, el redín lo crearon para ti Puro mucho no nos deja más opción Hoy en la granja ya eres de revolución Pum, pum, que en el telón Se acabó la fusión, nos comimos a lobo Pero AY, ya ya ya ya ya ya ya ya ya ay. ya ya puro Eh, bueno, hola, ¿qué tal? Somos la Orquesta Informal, eh, en un formato reducido por la pandemia, <ríe> formato electrocuarteto. Eh, somos una banda que nació en Argentina hace más o menos 10 años y hace 3 años que está en Europa. En este momento estamos radicados aquí en, en Fuerteventura y nos pueden encontrar por las calles de Corralejo y de Cotillo y de las Ares. Tocando. Bueno, sí, sabemos la situación de la pandemia que ha golpeado muy fuerte a todos los artistas y les mandamos un fuerte abrazo a todos los artistas callejeros y a todos los que están viendo les pedimos eh, que se solidaricen y que colaboren para mantener nuestros, nuestros proyectos. En la Orquesta Informal está el enlace aquí para colaborar, para hacer la gorra virtual y también pueden colaborar con el proyecto Nueces, por favor. Y de esta manera todo lo que ustedes dan, recuerden que vuelve multiplicado. Muchas gracias. Boom El sol baña la sierra y el mar El sol baña la sierra y el mar Todos somos iguales bajo los rayos del sol Y el sol quema tu piel y mi piel El sol Soto y el No existen fronteras que separen sus rayos. El todo lo observa y pregunta: ¿Por qué el hombre insiste en dividir, separar? Si las líneas del mapa no existen en realidad. Suena. sol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 Soy yo, a poco me vuelvo loco, loco, un poco con tu manera de actuar. Ay, eh, poquito a poco me vuelvo loco, loco, un poco con tu manera de actuar. Ay, me quitas en las que vienes, que vas, que traes, que llevas. Y yo mendigando acá un cachito de pan. Me quitas en las que vienes, que vas, que traes, que llevas. Y yo mendigando acá un cachito de pan, como dice. poquito a poco me vuelvo loco, loco un poco con tu manera de actuar. ¡Ese color, Ay, poquito a poco me vuelvo loco, loco un poco con tu manera de actuar. ¡Ay, suena. Y esa pena que me envenena es una perpetua condena, ay, ay. y esa pena que me envenena es una perpetua condena. Ay, ay. Oh, Ay, poco a poco me vuelvo loco, loco Palmita. Oh. Allá, Esa palmita de Corralejo, vamos. Acá la gente del anzuelo eh. y aquí en la terracita. poquito a poco me vuelvo loco, loco un poco con tu manera de actuar. Ah, ah, ah. Ese coro, Carlitos. eh poquito a poco me vuelvo loco, loco un poco con tu manera de actuar. ¿Cómo con tu manera de actuar. Ay, Grande maestro. Poquito a poco me vuelvo loco, loco un poco con tu manera de actuar. Ay, ay. Y así, dejarte loco, porque toco el aire y no te toco. Y así, dejarte loco, porque toco el aire y no te toco. Suena la rumba. Dedicada a todos los artistas Que todavía piensan que la música y el arte está la respuesta Tenemos la respuesta a los males del mundo Es una simple propuesta va a cambiar un poco el rumbo que hay que aflojar la avaricia y hay que peinar la sonrisa ¡Ah! hay que ilustrar los zapatos ¡vea! y ponerse a bailar y hay que cantarle al corazón y hay que cantarle solta ese río de canción y que se ahoguen todas las penas hay que cantarle hasta esta vida hay que cantarle mira un poquito alrededor nos vamos a estar mejor. Suena, tenemos la respuesta a los males del mundo. Es una simple propuesta. Lo que doy es Lo que busco entre tanta frivolidad Y entre tanta mentira Entre tanta guerra y desamor Voy a ponerte a bailar Y hay que cantarle al corazón Que hay que cantarle Solta ese río de canción, Y que se aguantan la esperanza, Hay que cantarle a esta vida Hay que cantarle Mira un poquito alrededor Así vamos a estar mejor, suena. Solta ese río de que y que se oguen todas las penas. Hay que cantarle, hasta vida hay que cantarle. Mira un poquito alrededor, así vamos a estar mejor.